¿Por qué candidato usted no votaría? Néstor Flores reportando para los Osso En la cámara, el flaco. Ninguno. ¿Por cuál candidato que va a votar, compadre? Que no, vos? que usted no va a votar. Por qué no tengo que votar, voy a votar. Yo ya... ¡Hola! ¡Hola! Hay alguien en casa. Eh? Pues dime uno de todos. Pues si, por si, por si, por si, si, Nadie va a votar. No, Uno, porque ninguno me dan nada. Pues ninguno. Pues ninguno. Mm -mm. Porque dígame uno solo. no, yo no voto. No vota. ¿No vota? No. Eres menor. Nunca votaba. ¿Por cuál candidato tú no vas a votar? Pues Milady Núñez. No me da buena impresión a mujerme. Nosotros los mercaderos que damos candidatos que nos dé buena impresión para que nos apoye aquí, porque Milady es mala. No es de engañar al pueblo. Eres espantoso. Yo ahora mismo no sé, ¿no? No sé. Uno que usted no le guste. No, no le digo ahora todavía Pues ninguno ¿Candidato usted no votaría? No, voy no, ¿No va a votar? Son no, todos malos, malos Pero dígame uno que usted no vote No, no, no No me gusta la política Dime uno que tú dices no con ese no El penco como le dicen No va con el penco No Yo no voto por ninguno, son todos los ladrones, locos Pero Dime uno solo que tú dices no, ese no por el penco y diablo eso. ¿No va a votar por él? Jamás. Doña, ¿por quién usted no votaría? ¿Que, que no voto, yo voy a votar por el Sí, pero es que usted no va a votar, ¿el cuál? Es? Ay, yo no voto por el come solo, ese es un... Es que como tú no vas a votar, di que por ninguno. O dime uno, que tú no votas por él. No, no, no, yo no voy a votar por él. ¿Por quién usted no votaría? Por el PLD. No, el voto. candidato del PLD? Sí, no voto no. Yo ¿Cómo le... se llama? ¿Eh? Danilo Medina. ¡Inconcebible! Bueno, ahora mismo no le sé decir porque que estoy indeciso. No sé por cuál no votaría ni por cuál votaría. Por cuál candidato. No, pregúntame por cuál candidato yo votaré. Uno que usted no quiera, que usted no va a votar. No, ninguno. Yo no, ninguno, ¿no? Yo no voto. ¿No? yo no voto. Yo nada más votaría por Costco. Si se elige como presidente. Por el único. ¡Magnífico! Por pues, ninguno. Pues ninguno no va a votar. No. Ni hable de política, yo soy contra política. ¿Usted está en contra de todo? Yo no soy político. Pues ninguno. Ninguno. No, porque van todos a robar y para allá arriba, ¿eh? Usted no votaría. Nadie. Yo no voto, ni, ni no voto ni voto. Pues nadie? Yo no creo en hombre. Pues nadie? No. Ni uno solo que no le guste. No. ¿No le gusta a ninguno? Ninguno. ¿Por qué? Porque no. ¿No va a votar? No, esa gente son de ellos, nada más. va que en su casa? Sí. Vota por uno, no pues nadie. Lo dije, va a votar, no que no digamos uno solo. Ahí